hombre solo identificado como cherry fue apresado por miembros de la policía nacional y comunitarios acusado de ser un ladrón recurrente de productos agrícolas en el municipio de hostos residentes en la zona narran lo sucedido estábamos acechando al señor cherry que estaba robando en la finca del señor moreno y anoche yo lo sorprendí en la finca robando plátano entonces hoy Volvió a buscar los plátanos y allá le echamos mano. Me dice que te dio pincha. un golpe ya sí. A ti. sí, anoche cuando yo lo sorprendí, cuando prendí la lupa, para ver a dónde estaba, para echarle mano, me dio una pedra y me cortó ahí. ¿De dónde él? De la isleta, el señor Cheli le llama. Cheli. En cámara, José Tifa para NTN, Joan Cordero.